Mi amor, si quieres te puedo dar un poco de calor lo de nuevo en la habitación Y te enseño cómo hacer el amor Mi amor, si quieres te puedo dar un poco de calor Terminalo de nuevo en la habitación Y te enseño cómo hacer el amor Mi amor, si quieres te puedo dar un poco de calor y te enseño en cómo hacer el amor Mi amor Si quieres te puedo dar un poco de calor Terminalo de nuevo en la habitación, en la habitación. Y te enseño cómo hacer el amor Baby No no Somos el eclipse y la oscuridad Mire donde mire siempre voy a estar De nada lento si nada lleva puesto, si puesto. Que nos importa el resto Top. Top. Top. Tu culo mami donde quiera yo lo encesto Yo to... de miles los corazones Pero prefiero un blond si arriba te pone Una estrella como el sol, ya como un role Messi con la selección marcando tres goles Siento que vuelo cuando te veo como a Daniela, pescámoslo de nuevo en cada rincón del town Darte nena quiero Que se escuche de Argentina hasta el mundo entero Mi amor, si quieres te puedo dar un poco de calor Terminalo de nuevo en la habitación, la habitación Y te enseño cómo hacer el amor Mi amor, si quieres te puedo dar un poco de calor terminarlo de nuevo en la habitación, la habitación Y te enseño cómo Vamos de gira. No vi el mensaje de WhatsApp, ni la llamada perdida. Como un zurro te vacilo, bajo mi mano está tu vestido. Tengo más flecha que Cupido, te desvisto rápido como Guido. Hey. Me canso pero no me rindo, sigo para adelante. Bebé, dime ¿dónde, dónde estás, que yo voy a buscarte. Tengo la habilidad de Houdini para escaparme Salvo mi vida mil veces La entrego mil y una pa' salvarte Hoy mi corazón te llora Hace tiempo que te llora, Pero no puedo tenerte hey, porque me llamas a mí si estás mal? Y no me dejas verte Tengo la habilidad de Houdini para escaparme hey, hey. Salvo mi vida mil veces La entrego mil y una pa' salvarte Amor, si quieres te puedo dar un poco de calor hey. terminarlo de nuevo en la, en la habitación Y te enseño cómo hacer el amor hey. Amor, si quieres te puedo dar un poco de calor Terminalo de nuevo en la habitación, en la habitación. Y te enseño cómo hacer el amor y Amor, oh, que Bloque 30, yeah